Lecciones de Vida por Chanakya, Chanakya Niti. Capítulo 0. Chanakya Niti es un conocimiento de la vida humana basado en Chanakya, un teórico, profesor, filósofo, economista y un noble mentor de los emperadores Mauryan entre los años 350 y 275 a.C. Los capítulos de este canal de YouTube retratan su ideología e ideas en diversas situaciones, las cuales aún tienen repercusión hoy en día. La gente sigue sus ideas para escapar de la red de numerosos demonios para dirigirse a una vida feliz y pacífica. Chanakya también fue conocido como Kautilya o Vishnu Gupta. Fue un destacado profesor en la antigua universidad de Tax Taxasila. Acerca de Taxasila. Taxila, ciudad de roca partida o taxa rock, es un importante sitio arqueológico del antiguo subcontinente indio, ubicado en la ciudad de Taxila en Punjab, Pakistán. Se encuentra a unos 32 kilómetros al norte de Rawalpindi, junto a la famosa Grand Trunk Road, Gran Carretera Trunca. La antigua Taxila estaba situada en la unión central del subcontinente indio y Asia Central. El origen de Taxila como ciudad se remonta al año 1000 Cristo. Algunas ruinas en Taxila datan de la época del Imperio Akemenidad en el siglo VI a.C., seguidas sucesivamente por los periodos del Imperio Mauryan, el Imperio Indo-Griego, indo y Kusán. Debido a su ubicación estratégica, Taxila ha cambiado de manos muchas veces a lo largo de los siglos, con muchos imperios luchando por su control. Cuando las grandes rutas comerciales antiguas que conectaban estas regiones dejaron de ser importantes, la ciudad se hundió en la insignificancia y finalmente fue destruida por los nómadas Unas en el siglo V. El reconocido arqueólogo Sir Alexander Cunningham redescubrió las ruinas de Taxila a mediados del siglo XIX. En 1980, Taxila fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2006 fue clasificado como el principal destino turístico en Pakistán por el periódico The Guardian. Según algunos informes, se consideraba que la Universidad de Antigua Taxila era una de las universidades más antiguas o la más antigua del mundo. Otros no la consideran una universidad en el sentido moderno, ya que los profesores que vivían allí podrían no haber tenido estudios oficiales, membresía de colegios particulares y no parecía haber existido salas de conferencias y barrios residenciales especialmente diseñados para este fin en Taxila, en contraste con la posterior universidad de Nalanda en el este de la India.